Buenos días, Puntal, ¿cómo andas? Oye, resulta que me llamaron de Python España para ver si hacíamos un vídeo promocional de la asociación. Ah, ¿y eso? Sí, porque parece que este año la PyCon es la hacen online. Ah, es verdad, sí, sí, la Pandemic Version, como nuestra versión de las pibirras batallitas, que también fue virtual. Y entonces el vídeo sería para ponerlo ahí, ¿no? Sí, sí, al parecer es para para el tema comunidad y hay otra gente que se está sumando al, al carro. Ah, pues está súper bien, eso ayuda a darle difusión ya que no conozcan más allá de las islas. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Hombre, yo supongo que lo primero será presentarnos, eh, decir que somos una asociación constituida legalmente, ¿no? sin ánimo de lucro, que empezamos en 2018, aunque previamente habíamos hecho otras cosas, y que creo que ya contamos con 24 socios y socias. Sí, eso estaba bien, pero también tendríamos que hablar de la comunidad, ¿no? De que ya somos casi 300 personas en el canal de Telegram y de que superamos ampliamente los mil followers en Twitter. Sí, sí, el otro día lo miré, creo que más de 1.100. Eh, yo me quedé sorprendido. Y también mucha gente por, por Facebook y por Instagram que, que nos movemos en esas redes. Uh -huh. A ver, ¿qué más? Eh, claro, también tendríamos que hablar de los eventos que ya llevamos unos cuantos hechos. Sí, es verdad, déjame pensar, hemos hecho dos pidey en Tenerife. hemos hecho un pidey en Gran Canaria, los dos eventos con bastante participación, entre 100 y 200 personas, creo. Hemos hecho un taller de MicroPython, hemos hecho otro taller de Flask, solo para mujeres, eh, y también hemos hecho varias, varias pibirras. Uh -huh. Y de todas estas charlas, o de muchas de estas charlas, tenemos vídeos. Eh, yo creo que en el canal de YouTube nuestro tenemos casi unas 40 grabaciones, Sí, sí, me parece perfecto. Yo creo que, que también deberíamos hablar bastante del de tema de ponentes. Sí, es verdad. Siempre hemos tenido mucha suerte con los ponentes invitados, no solo por la calidad de las charlas, sino que siempre han sido muy buena gente. Sí, incluso hablaría de personas en concreto, gente que es bastante destacada en el mundo de Python y, y que nos ha ayudado pues, desde el principio. Ahora recuerdo a, a los keynoters que tuvimos, eh, Víctor Terrón, Pablo Galindo, Gisela Rossi o Carlos Ble, por ejemplo. Uh -huh. Y a mí me parece que también podríamos aprovechar para agradecer el apoyo de tanto de Python España como de otras comunidades tecnológicas del archipiélago. Vivo en un archipiélago. Claro. Como Creitech, Guam Techmakers, Allí Canarias, Tenerife Dev, eh, Canarias JS. Y no te olvides de Adalof Dev, que es una comunidad con la que hemos colaborado muchísimo. Y la verdad que hacen un trabajo fantástico para visibilizar a, a la mujer. Y claro, comentar y agradecer también a todas las empresas que nos han patrocinado en estos eventos. Pues sí, no cabe duda que si sí, en todas las empresas y los organismos que nos han ayudado no hubiéramos llegado hasta hasta aquí. ¿Y qué te parece terminar hablando de, lo que, de que siempre nos hemos alineado con las ideas del software libre y la transparencia? Sí, sí, eso es verdad. Eh, todas las actas de las reuniones las tenemos en Github, publicadas y el resto de proyectos de la asociación, incluyendo el código de la página web, que es, digamos, nuestro proyecto más, más grande. Chacho, eso, eso no será coronavirus, ¿no? Toma, tómate un trajito de agua y tal. Tranquilo, es que me comí unas almendras ahí antes de empezar la reunión. Venga, Salud. Muchachos, faltó la cabra. Yeah.